三走 una vez más, el fantasma del ascenso MX ronda la puerta del cuadro jarocho. Vaya que ha iniciado mala temporada para los Tiburones Rojos de Veracruz. Han hecho solamente uno de nueve puntos posibles. Empatando con Ekatza en Aguascalientes a Cero y con Rayados, arruinando el inicio de la temporada en el Luis Pirata Fuente. Los tiburones han hecho agua a la defensa y Rayados les mostró las deficiencias en la parte baja. La pelea dentro de la porcentual está durísima. Pero que sabe agregarse al frente y sabe hacer también Ryan Angulo habría que explotarlo más bien el servicio para el centro remate no puedes y repito no puedes perder uno de los partidos más importantes del torneo perder el clásico regional ante Puebla la semana pasada fue importante y hundió cada vez más al cuadro jarocho Con la incertidumbre del futuro escualo, los laguneros visitan el puerto tratando de meter más al tiburón dentro del infierno. En el antecedente más cercano, los tiburones lograron vencer en la laguna por tres goles a dos. Aquella ocasión, el recodo Valdés anotó un golazo. Haga él. Servicio por abajo, Queco Villalba en el área, cuidado, se viene el tercero, gol! El histórico entre Laguneros y Jarochos es muy apretado. Se han enfrentado 28 veces teniendo ligera ventaja la visita en esta ocasión. 11 partidos ganados de Santos por 10 del Tiburón y 7 empates. Santos no ha pisado la cancha del Pirata desde la apertura 2016. Ahí está saliendo Era Cruz y ve usted esta carrera parajera. Aparece Pérez. Se está metiendo uh -huh. al área. Está solo. Viene el segundo. Viene el tiro. Recorte. Aquí aparece el árbitro marca. Aquella ocasión perdió por dos goles a cero. En el Pirata, la supremacía es Escuala. El tiburón ha ganado 7 de los 13 partidos jugados entre ellos dos. Han empatado en 4 ocasiones y han perdido dos. Ambas fueron seguidas en el apertura 2014 y en la apertura 2015. El marcador más abultado fue de 5 goles a 1 y se ha dado en dos ocasiones. La primera en el verano 98 y la segunda en aquel fantástico torneo. De Tresor Moreno, Braulio Luna y el Negro Sandoval Este domingo se verán las caras laguneros y escualos en punto de las 6 de la tarde en el Luis Pirata Fuente Sigue todo el contenido que tenemos preparado para ti Si te gustó el video danos like y no te olvides de compartir Queremos escuchar tu voz Deja tu opinión en los comentarios Mi nombre es Paquito Manero Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana con otro archivo de la depo